Sin darte cuenta de todo lo que sufría Cuando ya te llamaba y tú no me Mientras tú y la lloraba Pero ahora se puso más linda Salimos para la calle de rumba Sin dar explicaciones llevar el amor a la tumba Yes. Yep. I I'm <laughs>